Lo que es aquello que deberá hacer esta política de la liberación, no brindar respuestas. O sea, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto, en este caso al pueblo, nunca. Hoy en ese buey entrevistaremos a Juan José Bautista Segales. Es un pensador boliviano, aymara, que se encuentra actualmente hace varios años en México. Es premio libertador al pensamiento crítico eh, 2015. Él forma parte de una generación intermedia que está entre aquella generación que nació en el 30 y el 40 y la actual generación de jóvenes pensadores, esa generación que nació en el 30 y en el 40, entre los que podemos mencionar a pensadores que fueron precisamente maestros de él como Hugo Semmelmann, Enrique Dussel y Franz Zinke Hoy hablaremos de tres puntos centrales que abarcan toda o la mayoría, part, mayor parte de su obra. Primero, lo que es su proyecto transmoderno de colonial, ubicado desde eh, lo andino amazónico, es decir, su locus de enunciación, es decir, de dónde enuncia su crítica Es muy importante en el proyecto eh, transmoderno en general y muy en particular para él desde lo andino amazónico. Un, un segundo punto muy interesante en nuestra entrevista será lo relacionado a lo que es el pensamiento de Marx. Las cuatro redacciones e incluso eh, Juan José plantea una quinta redacción del Capital. Como tercer punto también hablaremos un poco del tercer volumen esperado de Enrique Dussel, que trata un poco sobre la parte propositiva de la política de la liberación. Eh, la crítica de Juan José eh, es muy importante, incluso eh, contextualizándola, diríamos que no solamente en Latinoamérica, sino en todo el pensamiento occidental, para hacer una propia crítica de la modernidad que ha producido eh, Occidente. En ese sentido, consideramos que es muy oportuno incluso... Para en particular a nuestra generación, porque nos ayudaría, diríamos que, a reformularnos y a pensar todos los problemas. Algunos pensarán que estos problemas, diríamos que, son inventados, eh, son productos de reflexiones abstractas, pero para poner solamente un ejemplo, en Panamá aún vivimos discursos eh, misóginos xenofóbicos y todavía incluso personas ilustres en Panamá salen en medios de comunicación exaltando la civilización occidental sin reconocer sus errores. En ese sentido nos damos cuenta que los problemas de los que plantean la transmodernidad y el caso de Juan José son problemas concretos que vivimos las generaciones, las generaciones incluso de pensadores críticos como nosotros. En ese sentido queremos conversar con él sobre estos tres aspectos y eso es lo que a continuación haremos en ese web. Eh, agradecemos al profesor eh, doctor Juan José la oportunidad para hablar sobre esos tres puntos. Eh, por lo tanto, eh, queremos iniciar con una primera pregunta. Eh, ¿Qué papel juega eh, lo vivencial en la formación o en la configuración de una propuesta teórica como es la que usted propone? Bueno... Eh, tal vez quien sintetice de mejor modo esto que voy a decir sea una afirmación que está en la fenomenología del espíritu de Hegel. Él dice, la razón solo es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. ¿No? En ese sentido, eh, cuando hay la razón en el eminente sentido de la palabra, ella solamente es posible cuando ella es un despliegue, es un desarrollo a partir de lo que uno ha experimentado no me estoy refiriendo a las experiencias individuales sino a las experiencias que una persona ha tenido digamos en una coyuntura política histórico-cultural o en una eh, situación que ha experimentado, digamos, el pueblo como pueblo, porque una cosa es tener una experiencia individual y otra cosa es tener una experiencia comunitaria o popular, por decir. Y las verdaderamente constitutivas son las experiencias populares, comunitarias, políticas, las que no tienen que ver solamente con la individualidad, sino son aquellas que rebasan completamente la individualidad. Y la, y la llevan a la individualidad más allá de sus propios horizontes. No que puedan ser interesantes, sugerentes, pero que siempre lo cultural, popular, comunitario, que aflora en una coyuntura histórica o política, eso es lo que es realmente dota de contenido a la subjetividad o a la individualidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, a este servidor le ha tocado vivir una coyuntura muy sui generis, muy, muy especial, digamos, ¿no? Es una coyuntura entre, eh, digamos, el 52 y el 67. El 52 se da en Bolivia una revolución democrático-popular, la cual por primera vez el indígena de ser ninguneado completamente, o sea, no aparecía ni siquiera como ciudadano nada. Hasta en el Zócalo de la ciudad, digamos, estaba prohibido que un indio caminara, por decirlo. Allá en, en Bolivia es en la Plaza Murillo. Y de pronto, gracias a esta revolución, bueno, es reconocido, aunque sea formalmente, pero es reconocido. Bueno, ya ahora puede votar, ahora puede ser ciudadano, línea todo eso. Pero eso es un reconocimiento formal, ¿no? No es todavía de contenido. O sea Las relaciones raciales, digamos, siguen operando como si no hubiese pasado nada. Entonces, es una lucha política cultural, ¿no? que este, va asumiendo poco a poco el indio, ¿no? al principio como campesino, después de eso como, como indio. ¿no? Como campesino acá quiere decir el que después de no haber tenido nada, ahora empieza a ser propietario de la tierra, pero como propiedad privada, o sea, una parcela, por decir. Y el indígena, el que eh, tiene acceso a la recuperación de las tierras comunitarias, comunales. Por eso es la distinción que se hace ahora entre tierra y territorio. ¿no? la tierra, digamos, como propiedad privada y el territorio como propiedad del pueblo y de la comunidad ¿no? y después de eso la guerrilla del Che del 67 ¿no? entonces uh, la guerrilla del, del Che del 67 en Bolivia es, un, no sé, es una situación paradigmática que configura la idea de un tipo de izquierda ¿no? los que están dispuestos a dar la vida en el sentido más Noble, exceso de la palabra, digamos muy uh, desinteresado, uh, eh, como una entrega total, ¿no? casi mesiánica en el sentido del Mesías, por decir, entregan la vida completamente a la causa, o sea, es, se olvidan de los intereses del individuo, ¿no? a nadie se le podría decir ahí, este cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Digamos, esta corporalidad es del pueblo. Es, sí. es, es lo que... Entonces, es, en esa coyuntura es cuando este servidor nace. Y eso se vivía fuerte. si sí, El racismo, digamos, yo lo he visto a los modos más crudos posibles, ¿no? Sí, digamos, cómo se despreciaba al niño. Y ¿no? sí, en esa coyuntura, digamos, como un intento de querer recuperar al indio y o, o al indígena, como ser humano, surge esta coyuntura de, de una izquierda todavía con conciencia eurocéntrica, en el sentido de que se les reconoce la humanidad al indio, pero no se les reconoce su identidad cultural histórica. ¿no? Está bien el indio, pero en la medida en que se modernice, por decir, ¿no? que haga su sindicato, su partido político, el que ...participe de las instituciones democráticas... ...está bien así... ...pero que quieras recuperar lo propio... ...no, eso es del pasado por sí. ...en ese sentido... Eh, ...queremos... ...diríamos que hacer un recorrido... ...partiendo de esta vivencia... ...concreta... ...luego en la entrevista queremos... ...elevarnos un poco a lo más abstracto... ...para cuando estemos allí... Eh, ...emprender un viaje de retorno... ...otra sí, vez sí, sí. a lo concreto... Está bien, está bien. Queremos, ...queremos hacer eso... ...por eso iniciamos con lo vivencial... Eh, ...en ese sentido... Eh, ¿Cómo podrías definir, eh, a grosso modo, lo que tú denominas el proyecto transmoderno de colonial? Bueno, uh, este proyecto como tal no existía toda la década del 80, que es cuando yo me formé teóricamente, ¿no? digamos con el marco categorial del marxismo del siglo XX. Y ese marxismo era eurocéntrico. Eurocéntrico quiere decir, bueno... Eh, lo que la moderna ha producido, que es básicamente Europa y ahora Estados Unidos, sirve para toda la humanidad, es lo último, es lo mejor, lo superior, todo eso. Yo también creía eso, ¿no? o sea, yo me formé también en ese, en ese contexto. ¿no? Entonces, ah, de pronto llegamos a la década del 90, bueno, fines del 80, primero se cae no solamente el muro de Berlín, sino la desintegración de la Unión no Soviética. Y había empezado la, la explosión de... Eh, el modelo neoliberal en toda la década del 90 se da eso feo Entonces, yo creo que todavía no has hecho una evaluación crítica al respecto de lo que ha significado el proyecto prácticamente civilizatorio del modelo neoliberal porque no es solamente un modelo económico produce un tipo de subjetividad es el tipo de subjetividad que ahora estamos viviendo no digamos literalmente egocéntrica ¿no? que piensa a partir de sí mismo en tanto que sí mismo y ha atravesado la izquierda de tal modo que ahora la izquierda pues, razona con ese, con ese tipo de marco categorial ¿no? bueno, entonces uh, cuando supuestamente había triunfado el capitalismo y supuestamente había fracasado el socialismo digo supuestamente ¿no? porque nada estaba dicho de modo fuerte, serio, claro Acontece en 1992 el quinto centenario de la invasión, genocidio, latrocinio, la etcétera, etcétera, de Europa por parte de parte de los pueblos originarios. ¿no? Y eso produce otro contexto de defección. ¿no? Es una coyuntura existencialmente para mí muy especial porque este, yo llegué, digamos, aquí a México muy marxista, ¿no? así, pero así bien marxista. Y este, era un contexto en el cual el marxismo, digamos, en el cual, al interior del cual yo, yo había sido formado, estaba en crisis. O sea, sus grandes intelectuales, y yo veía cómo se iban a la derecha, o sea, era impresionante. ¿No? no estoy diciendo que este, del partido comunista mexicano o socialista mexicano que se pasen al PRI, no estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que su forma de razonamiento, si antes luchaban por el socialismo, ahora estaban luchando por la democracia burguesa, así literal, y lo decían. ¿no? Decían, pero ¿cómo? ¿En ciertos tipos eran los, los grandes intelectuales. ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces, se da una situación existencial en la cual exige que nosotros pensemos el problema, este problema que está aconteciendo, de, de otro modo mucho más radical. Entonces, ahí, en esa coyuntura, Tuve un maestro, Eduardo Nicol, que este, él, él decía, cuando las cosas son graves, las, hay que pensar todo desde las raíces y la raíz está en la raíz, en el principio, en el origen. Y él siempre hacía el giro existencial hacia los griegos. Entonces su obra, en este caso, digamos, la idea del hombre es un intento de querer repensar la crisis existencial de la humanidad occidental, por decir, desde este, la humanidad griega, eso es la nueva idea del hombre. ¿no? Yo, yo bueno, no solamente había leído las dos versiones, sino que había tenido la oportunidad de discutir con él. Y cuando yo hacía el giro, yo nunca encontraba a los griegos, siempre encontraba al pueblo andino, a los Aymaras, a los, aimaras, a los pequinas, anteriores a los Aymaras inclusive. A esos yo los encontraba. Entonces, ¿qué hago? Y justo acontece en 1992, inmediatamente después, la insurgencia de zapatista. Yo dije, entonces, pues, hay, hay, hay que pensar todo esto desde esa matriz, desde esa radicalidad, desde esa raíz. Y en ese contexto es que Dussel escribe su 1492 en el incumplimiento de la Bueno, yo conozco el texto porque Dussel escribió el capítulo, me lo pasaba, y yo estaba dando cursos, clases en muchos lugares y yo agarraba el capítulo y lo exponía. ¿no? Y con, platicaba con él, conversamos con él, es un diálogo con Edmundo Gorman. Entonces, uh, O. Gorman, a partir de Heidegger, él desarrollaba una visión distinta, digamos, del, del, del problema. ¿no? Entonces, el problema no era discutir el problema, el problema era discutir qué tipo de visiones acorde a lo que, a lo, a lo que, cómo se llama, ha sucedido, ha acontecido, etcétera, etcétera. Entonces, como Gorman partía de Heidegger, decía, bueno, pues es el descubrimiento. Entonces, Dussel cuestionando a Heidegger desde la perspectiva de Levinas, lo que descubre es el encubrimiento ¿No? o sea, todo el mundo de la vida, bueno, hasta ahora digamos, ¿no? sale en internet ¿no? que, que los chavos van y dicen no no nos habían descubierto los, los españoles, sino que antes habían sido los vikingos no habían sido los vikingos sino que antes al... ah, pero, ¿qué, qué? o sea, no este, decir en quién nos ha descubierto es seguir en el paradigma del de encubrimiento, como si antes nuestros pueblos originarios nunca hubiesen habitado estas tierras ¿no? entonces uh, cuando intentamos hacer ese tipo de giro, se da la posibilidad de pensar ya no solamente nuestros pueblos sino la realidad toda, desde otra visión paradigmática, completamente distinta, a la cual en ese librito Duce le llama Transmodernidad pero es una palabrita ¿no? digamos un concepto vacío, ¿no? porque no tiene contenido. Y así es como nacen eh, las grandes categorías y, y o los grandes conceptos, como un enunciado. Y después de eso hay que ir dotándole de contenido. ¿no? Entonces, toda la década del 90 sirve como para empezar a dotar de contenido, pero todavía en un contexto neoliberal. Es, es, es impresionante el, el contexto este. La década del 90, la irrupción fuerte que impone Occidente, digamos, el mundo libre, digamos, el, el, el, el G7, ahora sería este, el G20, pero en ese entonces, digamos, el, el, el G7, ¿no? Imponen una visión de la realidad. Imponen de tal modo esa visión de la realidad que ahora la izquierda habla en ese lenguaje. Al respecto, este, reflexionaba mucho Semelman. Tener una visión de, de la realidad, bueno, cuando impones una visión de la realidad políticamente, has vencido. Eso quiere decir. Y lo que Estados Unidos e Inglaterra y Europa impuso después de 1989 es la visión de que Europa, Occidente, el capitalismo y la modernidad es la vencedora de toda la historia de la humanidad, no solamente del socialismo. ¿No? Cuando impone esa visión de la realidad, apoyado ideológica, teórica, cultural, artísticamente, pedagógicamente, etcétera, etcétera. O sea, con todos los medios de comunicación habidos y por haber, ahora uno este, puede ver cómo, cómo es que, mediados de la década del 80, empieza este proyecto de cómo es que. Uh, el capital se puede ap ap apropiar de los medios de comunicación ¿No? al principio toda la gente lo ve como si fuese un negocio, es un negocio claro que es un negocio, pero no es solamente eso los grandes capitales necesitan tener el control o sea la propiedad de los grandes medios de comunicación no solo para hacer negocios sino para imponer para terminar de imponer la visión que de realidad ellos tienen y esto no capta la izquierda. Piensa que es un mero problema, como el que discutía Althusser en los aparatos ideológicos de Estado. O sea, el problema no es el Estado. O sea, el capital transnacional, por eso es transnacional, está más allá de los Estados. Y este, es, digamos, la burguesía transnacional, la burguesía neoliberal. Que ya se apropió de todos los capitales nacionales, o sea, de todos los capitales productivos. O sea, el capital financiero ahora domina al capital productivo. Y lo domina de tal modo que puede, inclusive hasta llegar a prescindir de él por decirlo. Entonces, impone esa visión de realidad. Y la izquierda se, se traga eso. Y se traga todo eso porque tuvo una mala lectura, mala recepción de mal. O sea, no se formó de modo fuerte y sólido en el núcleo duro del pensamiento crítico. Porque si hubiesen tenido ese tipo de formación, ¿no? hubiesen podido contraargumentar tranquilamente. Sí, antes que entremos en Marx, porque sería la, la otra parte de la entrevista, y no perder de vista la cuestión de la transmodernidad, también ha surgido una crítica postmoderna, a la, a la modernidad y pensando también un poco en otro de, de tus maestros que sería Franz Zinkelhammer <risa> señala que la posmodernidad es la modernidad in extremis sí. eh, para, para aprovechar un poco que estamos eh, dialogando sobre la transmodernidad eh, ¿cómo ves esa crítica como por ejemplo aquella que critica eh, la modernidad y no propone nada por ejemplo desechan toda la modernidad y no proponen nada sí. eso para mí me parece que es una manifestación o una crítica posmoderna a la, a la modernidad y creo que no no no propone nada al fin al fin y al cabo uh -huh. qué te parece ese tipo de crítica que ya es muy habitual Sí, este, después de escribir uh, crítica a las razón utópica, Amers publica un libro que se llama el mapa, el mapa del emperador en el cual le hace una crítica mortal a todo el pensamiento postmoderno ¿no? por ejemplo ese libro es, es tiene una, una densidad epistemológica en el eminente sentido de, de la palabra no en el sentido como ahora se maneja las epistemes ¿no? así como si fuese este humero saber ¿no? y él muestra lo siguiente bueno, ¿Qué es aquello que está detrás del surgimiento del pensamiento postmoderno? La crítica de los absolutismos. ¿no? El principio siempre es bueno. ¿no? El problema es que es aquello que se deduce a partir de ese principio que supuestamente es bueno. ¿no? O sea, la modernidad se asume a sí misma como la verdad absoluta. ¿no? Así digamos los absolutismos. El problema está cuando, a partir de eso, se hacen las deducciones políticas, ¿no? y, y esta es, digamos, la, la, la recaída del pensamiento postmoderno, ¿no? Y para lo cual, digamos, el pensamiento conservador, financiado por las transnacionales, hasta que decirlo literalmente, hasta por la CIA, identifica al pensamiento absolutista con el socialismo y el comunismo. Y al pensamiento anti-absolutista, que es sinónimo ahora de absolutismo y otro totalitarismo, al pensamiento que es crítico de eso lo identifica con el mundo libre. Y ese jueguito se presta muy bien el pensamiento postmoderno. Entonces, cuando no cuestiona el pensamiento relativista, entre comillas, relativista, hay que decir, los absolutos hay que relativizarlos. ¿no? cuando no cuestiona lo que está presupuesto ahí atrás, que es, digamos, este, la matriz a partir de la cual se puede evaluar críticamente un pensamiento absolutista, entonces se recae en lo que se quiere criticar. En ese sentido, el pensamiento postmoderno nunca cuestiona la pretensión última de la modernidad, del absolutismo de la modernidad, que es su pretensión de superioridad en el sentido de colonialidad su pretensión de superioridad quiere decir aquí la modernidad es lo último lo mejor lo más superior lo más racional lo más humano que haya podido producir la modernidad digo la humanidad a lo largo de toda su historia eso quiere decir eso en última instancia el pensamiento posmoderno no cuestiona lo que cuestiona son los pretendidos absolutismos políticos digamos a la Hitler a la a la Mussolini a la este Stalin, ¿no? A la Pinochet, eso es fácil. ¿no? O sea, eso lo puede ser este cualquiera. Pero cuestionar el absolutismo, digamos, de, de la racionalidad moderna, ¿no? Eso requiere otro tipo de, de reflexión. Entonces, ahí es cuando la ética de la liberación decide tomar distancia de este tipo de crítica que en principio parece como buena, ¿no? O sea, está bien el socialismo soviético cometió excesos, hay que criticarlos, pero también hay que criticar los excesos de este Occidente y es lo que dice siempre ¿no? entonces dice, la crítica que al capitalismo le hacía al socialismo era muy buena y se lo difundía se lo aceptaba, etcétera, pero la crítica que hacía al socialismo, en este caso el, el comunismo soviético al capitalismo era también buena, pero eso es lo que se, se, se censuraba se negaba, se eliminaba, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces uh, se convirtió la crítica de los absolutismos en un unilateralismo, o sea, que se cayó en otro absolutismo, el absolutismo del, del mundo libre, del mundo moderno. Así, ahora digamos hasta de, de la democracia neoliberal, porque ni siquiera es la, la democracia liberal, es la democracia neoliberal, es a la Lula, ¿no? digamos en Brasil, lo que está, es, es, es, es el, el tipo de democracia neoliberal en la cual ahora el control total de las instituciones democráticas la tiene el capital transnacional ¿no? este, en medio de todo esto en medio de toda esta no, se producen las condiciones para que se imponga ahora esta visión ¿no? que es otro absolutismo digamos enmascarado en un relativismo en el cual ahora supuestamente cualquiera puede decir lo que quiera, pensar lo que quiera, vestir como quiera, y es mero discurso. En la, en la realidad empírica no, no es así. Entonces, cuando desde Lambert nos apropiamos de este tipo de crítica que, que le hace al absolutismo solapado de la nacionalidad moderna, eh, podemos dotarle de contenido al concepto de transmodernidad. Ahora yo estoy hablando en el sentido en el cual este servidor ha ido desarrollando. Que ahora hay que, de lo que se trata es de relativizar el absolutismo de la modernidad. No es lo más superior, no es lo más culto, no es lo más civilizado, no es lo más racional, no es lo más humano. ¿Dónde podemos comprobar esto? En las consecuencias que después de cinco siglos ha producido un modelo civilizatorio. No es solamente un modelo económico, un modelo civilizatorio, es decir, es una forma de vida, es una forma de concepción acerca de lo que es todo en la realidad. ¿Desde dónde? Desde lo que ella siempre sistemáticamente ha negado. ¿Qué es aquello que ella siempre sistemáticamente ha negado? ¿Desde que han llegado aquí los españoles por primera vez? Porque antes eran el tercer, cuarto, quinto mundo. Respecto del sistema interregional en el cual se movía económicamente el mundo, antes de 1492. Es negar, erradicar, suprimir de, del modo más negrista posible todo lo que no sea europeo, moderno, occidental, Sí. ¿No? Y que no ha sido, digamos, erradicado por completo del de todo, sino que sigue siendo actualidad presente. ¿Por qué digo esto y por qué insisto mucho en esto? Porque siempre todo el mundo cuando habla de pueblos originarios, habla de hace cinco siglos para atrás, ¿no? Como si este, no hubiesen pervivido, como si hoy no conviviéramos todavía con los coletazos de eso, ¿no? Esa actualidad hoy, yo voy aquí a un tianguis, o sea, no necesito ir, digamos, a Chiapas, ¿no? Así como para encontrar, ¿no? O a, a, a la sierra más lejana de Oaxaca, sí puedo ir aquí a Xochimilco. Aquí arribita por Tuyahualco, por ahí, un tianguis en el cual estoy conviviendo, puedo convivir con ese tipo de forma de vida que milenariamente han producido los pueblos indígenas, desde la tortilla, el modo como este se, se, se le hace a mano. Han cultivado ellos el, el, el propio maíz y le han pedido permiso a la Pachamama, ¿no? Y así sucesivamente, igual también. Este, hay la intencionalidad contenida todo eso, ¿no es cierto? y lo venden, sí, pero no de modo capitalista estamos conviviendo con otra forma de vida y no nos damos cuenta de eso o sea, pensamos que no existe y existe y con su propia consistencia existe igual que existe la modernidad ¿no es cierto? pero la modernidad ha producido un marco categorial que él hace desaparecer. Y por eso nosotros pensamos que ya no existe, salvo en el Museo de Antropología. Entonces, y entonces pensamos, no, entonces hay que ir los códices, como si no fuese fuesen actualidad este, existencial hoy. O sea, hay que irse a las comunidades zapatistas aquí en México. ¡Ahí están! Sí. no Ahora, no están en estado puro. Nada humanamente está en estado puro. Nada, nada, nada. Por eso hablamos de transmodernidad. Nuestros pueblos originarios han sido. ¿Atravesados por la modernidad? Sí, pero nosotros también los hemos atravesado. Sí. ¿No? Entonces, el concepto de transmodernidad sirve para hacer ese tipo de evaluación. ¿no? Ahora bien, ¿quién ha desarrollado en este sentido? <risa> para desarrollar el contenido del concepto de transmodernidad en este sentido, hay que tener existencialmente esta experiencia como para poder elevarla a la razón. ¿No? Es un poco lo que te decía, o sea, eso no es un problema de los libros, o sea, vete a las bibliotecas, todo eso, no existe una tematización sistemática al respecto. Lo que tienes que hacer es construir conceptos y categorías a partir de los cuales puedas iluminar con sentido lo que y habitualmente, ¿no es cierto? Todos los fines de semana, todos los tianguis que se ponen por acá, está aconteciendo a partir de la cual podemos desarrollar otras formas de relacionarnos con todo esto, ¿no? Con todo esto. ¿no? que no es objeto. Para, para la modernidad es objeto. ¿no? Este, desde la ciencia natural en adelante, y hasta marxistas, bien marxistas, ¿no? es que la ciencia lo dijo, es que la ciencia está descubriendo. Están, están empañadas todavía cosas que nuestros pueblos originarios lo no saben hace milenios. Sí. Eh, en esa dirección también hay otra profesora española que se llama Rodríguez Magda, que ella eh, señala que ella utilizó por primera vez el concepto de transmodernidad a finales del 80, pero con, con otro contenido. Eso es una de las cuestiones que aprendemos en tus clases, que hay que pensar en el contenido. El contenido, por decirlo de Rodríguez Magda, eh, es que todavía todo funciona con, con la razón. No, no cuestiona la razón eh, moderna, incluso también señala que como que se puede salvar esa razón o que, que en esa razón está contenida, diríamos que algún tipo de solución a los problemas que, que plantea la modernidad. ¿no? Y uno, eh, uno se plantea que diría que bueno, estas críticas son un, un, un invento o unas cosas de uno, de que anda buscando qué criticar, pero eso se ve en la vida cotidiana, cómo niegan todavía las otras culturas y las otras civilizaciones. Solo así, a modo de comentario, hace poco en Panamá, eh, un ilustre abogado, incluso eh, una figura muy, eh, muy prestante de la universidad, todavía hablaba de la exaltación de la civilización occidental, o sea, con orgullo, como lo último, lo más acabado y que lo demás era denigrante, salirse de esos cánones era, era denigrante Entonces, es decir que todavía lo vivimos eh, cotidianamente esa negación de las, de las otras culturas pero eh, ¿qué le da consistencia, qué le da contenido a la crítica transmoderna? yo considero que es el pensamiento de Marx le da contenido eh, adicional al de estar ubicado desde nuestro locus como tú lo señalas desde desde lo andino amazónico. Creo que Marx también le da fortaleza a eso. En ese sentido vamos a pasar a, a, al segundo tema que también te quería eh, eh, consultar sobre el pensamiento de Marx. Eh, bueno, los que, lo que te leemos y te escuchamos ya sabemos el nivel de detalle que manejas el pensamiento de Marx. Pero lo que lo hace un poco más atractivo para utilizar eh, algún calificativo es que te ubicas desde otra posición, no diríamos que eh, europea, occidental, sino desde otro locus. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto de esa lectura, eh, diríamos que desde otro, desde otro posicionamiento? Sí. Bueno, este, paradójicamente, algunas veces cuando, cuando lo digo te causa sorpresa, ¿no? Yo llego al problema de pensar desde la perspectiva de los pueblos originales a partir de Marx paradójicamente, y es producto de una reflexión metodológica. ¿no? Este, yo recuerdo cuando empecé a estudiar sociología, allá por el 82, yo estaba así desesperado de saber en qué consistía el método dialéctico. En ese entonces yo ya daba clases. ¿no? ¿Por qué quería saber en qué consistía el método dialéctico? Porque todo el mundo decía, que el método dialéctico es el método científico por excelencia para conocer la verdad. Entonces me metí así. ¿no? Entonces, todo lo que había eran más o menos repeticiones de lo que en algunos textos dice Marx y algunos comentarios respecto del de método de Marx y de Hegel, todo eso. ¿no? Y las típicas. Recetas, ¿no? Es decir, la dialéctica del abstracto lo concreto, que hay que ascender del abstracto lo concreto, que las contradicciones, tesis, antítesis, síntesis. ¿No? Y bueno, uno eso, digamos, lo puede memorizar así como si fuese un catecismo, ¿no? Pero ahora el problema es, ¿cómo producimos conocimiento con eso? ¿No? Y el resultado era de que este, todas las tesis, por decir, empezaban con esa reflexión. Pero al final, el conocimiento que se deducía tenía poco que ver con esa reflexión. Y mi sorpresa mayúscula, pues yo dije: bueno, es que en Bolivia no hay grandes maestros, todo eso, pero bueno, entonces me vengo acá y estaba en el Colegio de México trabajando con Hugo Semelman, ¿no? Y hasta en tesis doctorales relativas al método. Yo veía cómo, ¿no? Empezaban con la introducción metodológica, digamos bien dialéctica, ¿no? y el grueso de la tesis y al final era una aplicación del método empírico, positivista estadístico dije, qué onda no? o sea, que, supuestamente que todo el mundo maneja el método dialéctico y, y, y dicen a coro ¿no? que es el método por antonomasia el crítico, todo eso, pero a la hora de producir el conocimiento, tranquilamente se podía prescindir de todo eso para, para producir pensamiento crítico, ¿no?, decía, pues, ¿qué onda?, no? entonces en parte también por eso pues, estudié filosofía, porque quería conocer todo ese tipo de especificidades, y no es fácil, <ríe> entonces, eh, ver así, cualquier idea de marxistas, yo en, en Bolivia prácticamente me había leído a todos los marxistas, ¿no? entonces viene acá pensando así, voy a encontrar las grandes luminarias, muchos fue una literal decepción, ¿no?, entonces, entrar a sus clases ahí, digamos, chavo, ¿no? bien chavo ahí, está con el pelo largo andaba. Este, entrar a sus clases y están repitiendo lo mismo de siempre, esta Fue una, una, una decepción. Me llevan muchas decepciones. Lo único interesante fue encontrar el seminario de Dussel sobre Marx, ¿no? Porque era una lectura pausada, atenta, paso por paso, página por página, párrafo por párrafo, a veces línea por línea, o sea, yo nunca había leído nada así, nadie me había enseñado eso y dije no pues esto está, como dicen los gringos, very powerful no, esto está, está muy bueno o así sea, realmente es como se estudia, hay que estudiar a los grandes críticos como se estudia a los grandes clásicos y así es como empecé a, a, a trabajar a maras y este es un poco lo que dice Brodel, ¿no? Para lograr los grandes conocimientos, el, el pensamiento que realmente vale la pena, no existe el shortcut, no existe los atajos. En Bolivia se dice la chacanchada, no existe, es la vía larga. Lástima, Margarito, como, como dicen aquí en México, ¿no? Si quieres un gran pensamiento, es la vía larga, ¿no? No es el, el, el atajo, el corte no es el manual, eso es lo que quiere, se quiere decir el manual es un gran engaño entonces yo digo quien se quiere auto engañar engaña? pero quien realmente dice que quiere pensamiento crítico tiene que trabajar los grandes textos de modo sistemático como se trabaja los grandes clases. y empezamos así desde digamos mediados de la década de 90 y gracias ahí al encuentro con la obra de Hinkelhammer ¿no? entonces Hinkelhammer trabaja otro tipo de Hegel y a partir de ese tipo de Hegel que es el trabajo que hicimos en la tesis de maestría ¿no? descubrimos este otro Marx ¿no? ¿y cuál es la novedad? por eso digo es producto de una reflexión metodológica entonces Hegel dice para que el pensamiento común y cotidiano se pueda elevar al ámbito de la razón porque ningún filósofo empieza siendo filósofo ¿no? Todo filósofo empieza haciendo un chavo por decir <risa> Así empiezan, pues. ¿no? Que ni limpiarse bien el moco, saben. Todo el mundo empieza así. Bueno, entonces, ¿cómo desde ahí se puede elevar uno al ámbito de la razón? Ese es el problema. Entonces, él muestra la fenomenología, por eso digo, es una gran propedéutica, es una introducción a lo que significa pensamiento científico, en este caso dialéctico. Parte de la conciencia se eleva la autoconciencia y de ahí se el ámbito de las razón. entonces dice Hegel, así clarito, dice y esto se puede ver bien en Marx entonces, ahora como conocemos bien el lenguaje de Hegel, no, hemos trabajado años o sea, no es una lectura solamente, hemos tenido un seminario con Ricardo Guerra ¿no? Ricardo Guerra, bueno, un gran Hegeliano, repetía nomás, o sea, jamás desarrolló Hegel ¿eh? y después de eso en los Estados Unidos con eminentes alumnos de T.P y también que nos mostraron algunos grandes autores como Quentin Lauer por ejemplo, para meternos así a fondo a pensamiento de Hegel entonces dije, en el ámbito de la conciencia, que es el ámbito del mundo de la vida cotidiana, todo el mundo se relaciona con entes, con cosas, con objetos como si no tuviese nada que ver esos entes, objetos, con el todo de la realidad ese es el pensamiento habitual y común cotidiano ¿no? por eso las relaciones sujeto-objeto entonces solamente se empieza a a elevarse al ámbito de la ciencia cuando de la conciencia se eleva a la autoconciencia se eleva a la autoconciencia quiere decir detrás de cada ente, cosa, objeto la razón descubre que siempre hay relaciones intersubjetivas interpersonales o sea siempre hay seres humanos eso quiere decir y en el capital cuando Marx empieza por la descripción de la mercancía es un ente, es una cosa ¿no? con el cual yo puedo estar en relación y en, en apariencia no tiene nada que ver con el todo de la realidad, ¿no? digamos un celular o una computadora, ¿no? o sea, tiene que ver conmigo porque es mi propiedad nada más. Entonces dice, cuando el economista quiere conocer el misterio que está escondido detrás de la mercancía, porque es que ella produce dinero, dice, no se puede conocer cuando yo te matizo la mercancía en tanto mercancía, sino cuando yo me voy hacia lo que está presupuesto en la mercancía ¿qué es aquello que está presupuesto en la mercancía? son siempre relaciones sociales, de trabajo, de dominio y de explotación o sea, cuando del ente, del aparecer de la cosa yo me remonto a lo que está presupuesto que son los seres humanos en Hegel es el pasaje de la conciencia a la autoconciencia en Marx es el pasaje de la mercancía al trabajo, o al trabajo vivo, entonces la pregunta es así ¿no? ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer de la mercancía? trabajo humano, listo, y ahí se quedó el marxismo del siglo XX, en la fenomenología, en el pasaje de la conciencia, digo de la autoconciencia a la razón, Hegel se hace la pregunta, bueno ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano? Y Marx dice, bueno, ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano, del trabajador como ser humano, o del empresario como ser humano? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Hegel dice, está presupuesto en última instancia la visión de toda la realidad que está sintetizada en la idea de Dios. Dios es la respuesta a todas las preguntas habidas y por haber. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, en el aparecer de todo ser humano siempre está presupuesto un modelo ideal, una visión de la realidad, eso quiere decir, ese es un marco categorial, ¿No? gracias al cual el actuar de cada ser humano tiene sentido, entonces en el aparecer del ser humano en la modernidad lo que está presupuesto es el marco categorial del pensamiento moderno, es el modelo ideal de la modernidad, eso quiere decir, ¿No? y a partir de ahí todos los actos de los seres humanos en tanto modernos tienen sentido. Cuando Marx le hace la crítica a Hegel, él dice, el modelo ideal presupuesto en toda la obra de Hegel, que es la idea de Dios que ha producido el protestantismo luterano, es un fetiche. Porque es el mismo Dios que está presupuesto en el capitalismo. Ese es un fetiche. O sea, no es Dios, Dios, es un fetiche. ¿No? Porque en nombre de ese fetiche se sacrifican seres humanos. Dice, órale, hijo su madre. Sí, es, es un poco lo que lo que dice en la crítica a la economía política clásica, ¿no? la tendencia al equilibrio del mercado es un modelo ideal. ¿no? Es lo que está presupuesto en el aparecer de las acciones del capitalista, es lo que le da sentido, en eso, en aquello en lo cual cree el capitalista. Por eso se comporta como se comporta. Y desde ese modelo ideal, exportar a otro ser humano le aparece como lógico. Y Hegel en la, en la filosofía del derecho dice, es lógico. ¿No? no Normal. Entonces, Marx dice, esto es un escándalo. ¿No? Es decir, ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él está presuponiendo otro modelo ideal. En principio, es el modelo ideal que está presupuesto en el horizonte histórico-cultural del cual él procede. Que es judío, pero todavía tiene conciencia moderna, ¿no? entonces él dice imaginémonos entonces otro modelo ideal y eso decía en el capítulo del fetichismo, entonces primero se hace un repaso de los modelos ideales por supuesto no solamente en el presente, en el presente de Marx sino también en, en el mundo medieval, antiguo, etc, entonces dice finalmente imaginemos el reino de la libertad, es otro modelo ideal. Marx produce otro modelo ideal a partir del cual se pueda poner en crisis el modelo ideal presupuesto no solamente en la economía política de su tiempo, sino también en uh, Hegel. Entonces, desde ahí, él elabora la crítica de todo el capitalismo. ¿no? Cuando llego a ese punto, es una reflexión metodológica. Yo digo, a ver, ¿qué modelo ideal voy a, voy a presuponer? ¿No? En Dussel y en Hinkgelammer, en parte, está esta idea de imaginemos el reino de la libertad. Entonces, otra vez nos pues, poniendo al problema del principio, de dónde hay que partir. Entonces yo digo, a ver, a ver, a ver. Primero, yo no soy Marx, no soy alemán, no soy europeo, y tampoco estoy en el siglo XIX, sino estoy en el siglo XXI, y soy andino-amazónico. ¿Qué tipo de modelo ideal voy a presuponer? Si fuese moderno, tengo que inventarme. ¿Por qué? Porque todo lo anterior a la modernidad no sirve para nada. Pero no soy moderno. Entonces, tengo que afirmar aquello que sistemáticamente ha negado la modernidad. Que ha negado la modernidad todo modelo ideal, toda cosmovisión, toda visión de la realidad que no sea moderna. Las ha negado sistemáticamente, las ha condenado a la desaparición. Eso es lo que hay que afirmar. Lo que todo el mundo niega. ¿no? Entonces... Es un poco lo que yo siempre digo. ¿no? Ahora dice todo el mundo que cree en el indio. Pero en lo que el indio cree, nada, no, eso es premoderno. Sí, bueno, antes, eh, bueno, en esa misma línea, mejor Este dicho. Esta es este la idea. ¿no? Entonces cuando yo digo, ahora lo que vamos a afirmar positivamente es lo que la modernidad niega sistemáticamente. Entonces, voy a afirmar esta otra visión de la realidad. Cuando afirmo esta otra visión de la realidad, entonces yo descubro, ¿no? Ahí recién el potencial de Marx. Marx construye un marco categorial para desfondar completamente no solamente el capitalismo, sino la consecuencia que produce el capitalismo, que es la modernidad. Es un trabajo gigantesco que hizo Marx. ¿no? Es, un, es impresionante. Es decir, él muestra cómo es que se va constituyendo el capitalismo. Y cuando el, el capitalismo se está construyendo, desarrollando, él va mostrando qué es aquello que va destruyendo y lo que va destruyendo son formas de vida anteriores al capital, anteriores a la sociedad moderna, ¿no? entonces yo voy viendo cómo es que va destruyendo a los pueblos originarios, entonces eso que ha ido destruyendo ahora hay que reconstruir y por eso hablo ¿no? de leer el capital a contrapelo en el sentido de Benjamin, ¿no? no yendo en sentido positivo sino hacia lo que está presupuesto, entonces descubro a los pueblos originarios y cuando descubro eso inclusive puedo ser crítico de Marx, sí. pero con Marx parir ir más allá de Marx y entonces mi relación no solamente con las de leyes sino con el marxismo del siglo XX es otra pues, es mucho más radical es mucho más crítica, entonces ahora puedo descubrir en todo el marxismo del siglo XX cuán eurocéntricos son todavía y ni siquiera se dan cuenta, ¿por qué? porque no tienen otro horizonte de cosmovisión a partir del cual pueden asumir una autocrítica que es solamente la condición gracias a la cual se puede ir más allá de esto entonces ahí está lo novedoso ¿quién hace, ¿quién hace eso? nadie ni Gincalámez, ni Dulce, ni, ni nadie ¿no? ahora hacer esto no, hombre, lo pone a uno en una crisis existencial ¿no? porque el problema es nada de esto está escrito en los libros, bueno entonces ahora hay que desarrollarlo, ¿cómo lo digo? ¿cómo lo digo? es la construcción de un pensamiento nuevo, en este caso de nuevos conceptos y categorías con las cuales se puede hacer inteligible esto a las nuevas generaciones entonces ahora sí me enfrentó a los problemas que se enfrentó Marx, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué varios borradores, Marx? ¿Por qué? Así, siempre. Porque ju justamente está construyendo conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible todo lo que él está descubriendo. Y eso es lo que le llevo todo eso. Eso en parte lo que, lo que yo, bueno, este servidor está haciendo, ¿no? Construir eh, los conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible esto. Para mostrar, ¿no? de que el más allá de la modernidad está en nuestras narices, convivimos con eso pero aparece como si no apareciera entonces necesitamos conocer categorías para verlos, para reconocerlos y para ver que las salidas al entrampo en el cual nos ha metido la modernidad están ahí tenemos que apropiarnos de ello entonces, y desarrollar evidentemente no está desarrollado pues hay, que, hay que trabajar, hay que producir ese es el gran acto de creación al cual están enfrentando procesos como el boliviano y ahora, más en concreto, el venezolano, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, aprovechando estos 150 aniversarios del tomo 1 del capital, eh, hay que hacer eh, precisamente lo que hizo Dussel en la década del 80 y lo que también haces tú, es decir, leerlo línea a línea. Creo que a las generaciones eh, como la mía, eh, le cuesta mucho hacer ese, ese tipo de ejercicio y cuando leemos esos cinco tomos que le dedicó Dussel a Marx en lo que se denomina ahora el Marx de Dussel vemos ese nivel de, de, de, de diríamos que de trabajo de leer a Marx línea por línea y también lo vemos lo vemos en el trabajo que tú haces eh, bueno, también aprovechando un poco Marx hay dos conceptos que, que se, se tratan precisamente de conceptos que hay que afirmar o reafirmar desde la crítica a la modernidad. Esos dos conceptos son el de naturaleza y el de, y el de comunidad. Eh, ¿Nos podrías hablar algo un poco sobre sí, la sí. naturaleza y la comunidad en el marco ese de, de la, lectura, la lectura de Marx? Sí. Este, que, bueno, durante la década del 90 dimos muchos cursos sobre historia de la ciencia. Y el gran historiador en parte alumno de, de Pierre Duhem de esa gran tradición de historiadores de la ciencia que surgió producto de su escuela en Francia, este, la obra de Alexander Coiré, alumno de Husserl compañero de aulas de Heidegger, por ejemplo, de Levinas de merleau Ponty, de Sartre, etc. ¿no? Entonces, eh, él hace una reconstrucción del modo como es que se construye la ciencia natural que es la idea de ciencia ¿no? y como todo gran historiador él trata de uh, ubicar en las reflexiones históricas todos los datos que van apareciendo pom, pom, pom, pom. y en principio sin saber exactamente qué significa cada hecho, dato o detalle que él va a descubrir ¿no? digamos un gran historiador es un gran cartógrafo si le encuentro un arbolito, pum, lo pone el arbolito. No sabe lo que significa eso, pero como lo encuentro, ahí lo pone. Y así sucede. Y después de eso van construyendo las relaciones. Entonces, en esa revisión yo me fui dando cuenta cómo es que antes de la modernidad, digamos, antes del siglo XVI, ni siquiera Europa, mucho menos los otros estados civilizatorios, concebían a la naturaleza como objeto No. sino que solamente a la Europa moderna capitalista se le ocurre concebir a la naturaleza como objeto y en esto en parte consiste digamos la gran revolución que como pensamiento científico produce la modernidad no por casualidad el primer la primera idea de ciencia, digamos, se acuña oficialmente con la idea de ciencia natural. Digamos, es el paradigma de ciencia o el ejemplo de ciencia o el modelo de ciencia para las demás ciencias. ¿no? Y esto se logra cuando este, los padres fundadores de la ciencia natural son capaces de hacer la transición de la idea de, digamos, de Terra Mater, la naturaleza como madre tierra a la idea de naturaleza como objeto, si eso no hubiese sido posible habría sido imposible la ciencia natural no. y lo logra con tal éxito que es capaz de uh, producir un nuevo sentido común en el sentido de concebir ahora no solamente a la naturaleza sino a todo lo que está más allá del sujeto en términos de objeto. ¿No? Y al principio, esta nueva concepción y o paradigma respecto a la naturaleza produce grandes beneficios. Es apariencia, por decir, en el sentido de que, bueno, si antes no se podía tocar este, este prado, por decir, o este pequeño par, parque, en el momento en el cual se lo concibe como objeto, sí, sí se puede, ¿por qué no? Entonces, se lo puede transformar y modificar de acuerdo, digamos, a la idea que yo tengo. Los árboles, los árboles están irracionales, por decir, puestos ubicados. Vamos a racionalizar, vamos a mover, etc. Vamos a modificar, transformar. Entonces, todas estas ideas y pretensiones son formalizadas posteriormente por la filosofía. En este caso, por ejemplo, con Kant, ¿no? cuando él dice, bueno, antes la filosofía era más teología, ahora después de la de la aparición de la ciencia natural, hay que refundar de nuevo la filosofía. Entonces, ¿qué es aquello que él está diciendo? ¿Está diciendo de que Antes, en la naturaleza, ella tenía su propio sentido, tenía su propia fuerza, tenía su propio horizonte, etcétera, etcétera. Digamos, tenía su propia legalidad. ¿no? Cuando se constituye a la naturaleza en objeto, ahora lo que se dice es que en la realidad en sí misma no hay sentido el ser humano como ahora es objeto de la naturaleza es quien le va a dotar de sentido es quien con la razón le va a poner sentido porque lo ha actualizado, lo ha convertido en objeto ¿No? entonces eso es lo que hay que fundamentar de nuevo es la razón que pone ¿no? entonces en la naturaleza hay que poner sentido en este caso ¿no? Entonces este tipo de racionalidad ahora quiere decir esto, lo siguiente. ¿no? Yo no sé lo que sea esto, entonces voy a pensar, me voy a imaginar una idea. Entonces, a la idea que yo arribo, cuando es lógica y coincide más o menos con lo que estoy viendo, entonces esa es la verdad. ¿no? Pero, digamos, en este tipo de relación, ella siempre ha estado, está y va a seguir estando como objeto. Es un poco lo que ha pasado con los pueblos originarios nunca nos han preguntado qué somos, qué no somos, cómo pensamos, cómo no pensamos, etcétera, etcétera, porque se nos consideró como, como objetos. En el transcurso de cinco siglos, vamos cosechando las consecuencias de esa forma, no solamente de concebir, sino de relacionarse con la naturaleza. ¿No? Es un total desequilibrio. La naturaleza tiene otra forma de ser completamente distinta a la que ha producido y ha impuesto como visión y como relación la ciencia natural. Esto quiere decir que la idea de dominio y exportación que se ha desarrollado sin interrupción durante toda la modernidad empieza cuando se convierte, se transforma a la naturaleza en objeto. Y ahora vemos que eso es irracional. O sea, eso es producto la ciencia natural no es antes que el capitalismo, el capitalismo es antes que la ciencia natural el capitalismo es quien constituye el contenido y el sentido de la ciencia natural necesita la ciencia natural convertirla en objeto para que la, el capitalismo y la economía moderna en este caso pueda hacer de ella mercancía ¿no? o sea algo explotable en cualquier tipo de perspectiva yo sentido, con este, siempre y cuando eh, produzca yo, brinde ganancia. Esto quiere decir que uno de los conceptos arquímedos de la modernidad es el concepto de naturaleza como objeto. Cuando tú cuestionas eso, la modernidad en todo ¡pum! se viene abajo. ¿Listo? Se viene abajo. O sea, uno empieza a descubrir que toda la ciencia natural es irracional en última instancia. ¿no? Esto es decir, esto es explosivo. Es decir, a ver, piensa por un momento que la naturaleza en la cual estás... Este, rodeada y producto de la cual es posible tu vida, es como si fuese tu madre yo siempre les digo hagan el ejercicio ese, relacionesse con la naturaleza como si fuese su madre y cuando digo como si fuese su madre piensen en su madre, la cosa cambia bueno, quienes se relacionaban con la naturaleza como sujeto este tipo de humanidad que conocemos como comunidad por eso este servidor está completamente reñido con todos estos teóricos que, cuando hablan de lo comunitario o lo comunal, nunca los relacionan con la naturaleza como sujeto o como madre. Siguen atrapados en la idea de comunidad occidental, ¿no? que quiere decir que es la agrupación, digamos, éticamente igualitaria, equitativa, etcétera, etcétera, pero sigue siendo introspectiva la el de humana sin naturaleza para la idea de comunidad que han producido los pueblos originarios la relación entre la comunidad como sujeto y la naturaleza como sujeto es inescindible ¿No? y el capitalismo necesita destruir exactamente eso para poder explotar no solamente a la naturaleza sino también a los pueblos que piensan la relación interjetiva en términos de comunidad porque ellos son quienes, por un lado, no están sometidos al capital y por otro lado, siempre se le oponen. Y ahí está la resistencia, por ejemplo, de la vía campesina o de los pueblos originales que se están oponiendo sistemáticamente a toda forma de extractivismo. O sea, el capital desde el principio supo eso, por eso siempre quiso destruirlo. O sea, ahí está el, el, el núcleo. Ahora bien, esto este uno diría, digamos, en, en perspectiva, este marxista. Y eso que tiene que ver con la lucha de clases, porque eso no son obreros, no son, son premoderos todavía, la cosa que sea, bah, bueno, ese es el primer Marx. Bueno, lo no diré el primer Marx, digamos, es el Marx hasta, digamos, el, la edición del tomo del capital. Ahora lo que estamos celebrando es el 150 aniversario de la edición del primer tomo del Capital. Entonces eso fue 1867, ¿no? dicen ahí que fue más o menos el mes de septiembre. ¿no? Bueno, Marx es un pensador en el eminente sentido de la palabra. Decir que Marx es un pensador en el eminente sentido de la palabra quiere decir lo siguiente nunca se queda con el resultado de una investigación por más genial que ella pueda parecer siempre está dispuesta a someter la crítica e ir más allá de lo que descubrió eso quiere decir entonces por eso esto por ejemplo aprendí con Nicole no se me decía no por más flores que le echen a usted nunca se crea que usted ha logrado la verdad, ¿no? por eso en última instancia toda tesis es siempre una hipótesis, siempre puede ser cuestionada, el problema está cuando uno cree que una hipótesis que la ha convertido en tesis es la verdad, no, eso no tiene nada que ver con el pensamiento, está bien con los ideólogos, ¿no? Con, pero así con el, con el pensamiento, pensamiento no, Porque la realidad está siempre en permanente movimiento y de transformación, entonces, la razón, en el óptimo sentido de la palabra, tiene que estar dispuesta a abrirse a eso que de moviente está contenido en la realidad. ¿Qué pasa entre 1867 y 1873? Son cinco años, una coyuntura de cinco años. Primero, la Comuna de París, ¿no? que Marx lo retrata muy bien en la Guerra Civil en Francia. Y segundo, ¿no? los primeros grandes lectores y los receptores de la primera edición del tomo del capital son los rusos yo siempre digo no siguiendo bien la biografía de marx marx hasta antes de 1867 era un rusófobo qué, así, ¿qué quiere decir un rusófobo no? él pensaba que rusia era parte de la europa trazada <risa> digamos premoderna por cierto pues, todavía eran como una, una monarquía rural es lava. Él está pensando que las revoluciones va a ser en los países más altamente industrializados, todo eso. Entonces, publica Marx el tomo del capital. No, y empieza a recibir sanciones críticas, entonces, Pero quienes están entusiasmados con la primera decisión son los rusos. Órale, pues, y, y hasta quieren hacer esto una traducción del capital al, al ruso. Y dice: pues, Órale, pues, estos cuatro me están. Entonces le empiezan a hacer preguntas, ¿no? Entonces, inclusive, este, pregunta por, por biografía, perdón, bibliografía, le envían libros, le empiezas a revisar, dice no. Y empieza el diálogo con los populistas, ¿no? Gracias a la desgracia de un librito que escribió Lenin hablando mal de los populistas, el marxismo del siglo XX tuvo una pésima relación con los populistas pero al principio Marx estaba más con los populistas y no con los que se decían marxistas no porque los populistas escriben cartas a Marx y le dicen hay gente aquí que se dice que son que, que son marxistas, se dicen discípulos suyos y dicen de que para que Rusia llegue al socialismo primero tiene que atravesar por el capitalismo entonces le dicen, maestros, ustedes díganos, ¿no? Usted que es el capital es se, se pone, antes de decir cualquier cosa, se pone a investigar. ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de sea, analistas, marxistas, ¿no? críticos, todo eso, sin, sin conocer realidades como la boliviana o la venezolana. Y empiezan a opinar, hablan de lo que no saben, como si supieran. Es la nacionalidad moderna. Marx no. Se pone a estudiar. Hasta el ruso se pone a estudiar. Entonces dice, no, nah, dice... Ahí se da cuenta, ¿no? Lo que yo he trabajado sirve para países como Inglaterra, pero no para países como... Y ahí descubre la especificidad de la comunidad rural rusa. O sea, por un lado, la experiencia de la Comuna de París. Yo siempre digo, ¿no? Los obreros franceses que ya tenían la experiencia política de la Revolución Francesa, ya tenían la experiencia de lo que significaba ser sociedad, de lo que significaba ser clase obrera De lo que significaba ser proletario del capital. Ya tienen experiencia de eso ¿no? ¿Por qué cuando se organizan Y triunfan momentáneamente ¿Por qué no se organizan como Por decir, digamos, el sindicato El gobierno del sindicato obrero O la dictadura del proletariado O la democracia proletaria O algo así ¿Por qué se organizan como comunas? ¿No? <ríe> Mi opinión ¿no? Es que Todavía son obreros que tienen conciencia comunitaria ¿no? y que ya saben existencialmente las consecuencias nefastas que produce en ellos la forma de vida social que la sociedad burguesa producida por el capitalismo opera en ellos. Si ellos no quieren como dicen, la sociedad de proletarios, algo así, no nada, sean Comuna de París o la Sociedad de París, o la Sociedad Proletaria de París, algo así. ¿Por qué se llaman comunas de París? ¿No? Eso le llama mucho a Marx la atención. O sea, Marx no es cualquier lectorcillo, ¿sí? él se da cuenta de que hay algo detrás, profundo. Y paralelamente, acontece esto de la experiencia de la Comuna rusa Entonces, se pone a trabajar en ese sentido. Y en muchos de esos textos, que es del Marx más maduro, porque Marx en el Capital él va mostrando, por eso hay que saber leer el Capital. Siempre yo digo, ¿no? La peor lectura que se puede hacer de Marx es economicista. Es lo que se hizo en el siglo XX, es la peor lectura. Es... El Capital es una cartografía de la forma de vida que ha producido el capitalismo. Y la superficie, si la cáscara de la nuez es el lenguaje económico. Y la gente se queda en eso, ¿no? Y encima de eso se come la cáscara, <ríe> y produce indigestión, pues. No llegan a la nuez, ni remotamente. Si el problema es comerse la nuez, ¿no? Y cuando uno trabaja desde esa perspectiva, el capital, uno descubre qué es aquello que está contenido. El lenguaje económico es la forma, el contenido... No es económico en sentido estricto, o no es economicista, es mucho más que eso. Es por eso, ¿no? Después, él decide reescribir el primer tomo del Capital. Entre la edición de 1867 y la edición de 1873, son cinco años de diferencia. Yo siempre digo, uno cuando va al Mega, la diferencia son más de 800 páginas. ¿No? Son más de 800 páginas. No, ¿sí? es poca cosa. Es, no, no es poca cosa. Entonces, bueno, evidentemente en la edición del Mega hay muchas... Eh, ¿Cómo se llama? En, en, en el aparato crítico hay muchas llamadas de atención, qué más ha cortado, qué no, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que le quitamos eso. No, digamos que le quitamos 500 páginas, ¿no? Son como 300 páginas más. O sea, no es poca cosa. Se describe un montón de cosas y usted segurísimo que si hubiese habido la posibilidad de otras ediciones, y es un poco lo que pasa al final de su vida, es, es una carta que descubre Mikhail Heinrich, ¿no? cuando este, le dice, creo que es un editor ruso, le dice, hagamos una nueva edición del, del Capital, le dice, escriba usted un nuevo prólogo, dice, no, nah, habría que escribir el libro. O sea, Marx no se casó, por decir, ni con la primera ni con la segunda edición del tomo 1 del Capital, Siguió repensando el problema, siguió repensando el problema. Y en parte, ya, ya son, digamos, conjeturas mías, o sea, ni siquiera hipótesis, ¿no? Entonces, ¿por qué después de 1873 hasta 1882? Porque en 1883 él fallece, en marzo, o sea, ese invierno ya estuvo mal, hay que, hay que, hay que descartarlo, por eso digo hasta 1882, ¿por qué Marx no continúa? Publicando el tomo 2 y el tomo 3. Ahí tengo otra reflexión, ¿no? Cómo Marx asciende del abstracto a lo concreto, es un tipo de redacción, después de lo concreto, desciendo al abstracto, es otro tipo de redacción, después de lo abstracto a lo concreto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto yo digo, ¿no? Entonces, cuando uno va a las ediciones del Capital, ¿no? A lo que conocemos ahora, a lo que ha publicado Engels, lo primero que ha escrito Marx es el tomo 3, después el tomo 2, después al final el tomo 1 y al final, el primer capítulo del tomo 1, o sea si fuésemos consecuentes con la lógica de Marx tendríamos que empezar a leer el capital por el tomo 3 ¿no? yo voy a hacer esa, esa práctica pero es producto de una reflexión metodológica que el máximo del siglo XX pues, no la ha hecho ¿no? y por eso leen, siempre empiezan al revés por decirlo ¿no? y hasta dulce lo dicen ¿no? Entonces, lo último que Marx ha escrito es lo primero que está en el en la segunda edición del tomo 1 del Capital ¿no? y es el Marx ya con demasiado sofisticado muy maduro pero si uno no sabe de dónde procede eso pues ¿eh? le adjudica cualquier tipo de contenido pero cuando uno conoce todo eso recién se le abre a uno digamos todo el contenido que está contenido ahí todo eso ¿no? bueno entonces para volver a la idea ¿por qué Marx no publica el tomo 2 y el tomo 3? No, normalmente la gente dice es porque estaba enfermo, y es cierto, estaba enfermo. No. Pero en mi opinión no es, no es, no es la razón esa, en mi, opinión, en mi opinión es porque él descubre que el problema es más complejo que la crítica del capitalismo solamente. Él, él descubre una totalidad concreta mayor a la del, ¿cómo se llama?, del mercado global en general, que, es de, que sería, digamos, el tema del tomo 3. Él, él descubre que es ya el problema de la modernidad. Y eso le cambia completamente, digamos, el sentido de cómo había al principio hecho los esquemas. Del contenido del proyecto del capital. Eso implicaba repensar de nuevo todo. ¿no? Y yo este, siempre digo, bueno, aquí sí parto de Dussel. ¿no? Marx, antes de hablar de lo que sea el proletario, él tematiza sistemáticamente en qué es aquello que está contenido en el aparecer del proletario. Y siempre es el pueblo. ¿Qué es aquello que está contenido en el aparecer del pueblo? Es la comunidad. Marx es consciente de todo eso y por eso al final de su vida hace lecturas antropológicas ¿no? y que bueno, están compilados por el trabajo de, de Lorenz Krader. Yo me he dado la molestia de leer puntualmente la introducción que hace Lorenz Krader, pésima. Pero todo el marxismo del siglo XX lo ha tomado como si fuese verdad. ¿no? Eso es un poco lo que dice, ¿cómo se llama? Este Lorenz ¿no? ay, gracias a este tipo de textos, ahora sí podemos decir que, que, que el ser humano siempre fue sociedad. Ajá, falso, jamás, Marx jamás dijo eso. Y Dussel, ¿no? después de este, las cuatro redacciones del Capital, dice, ahora podemos decir junto con Marx que el ser humano siempre fue en el principio comunidad. Eso es acorde con Marx. ¿Veis? Lorenz Krader ha leído esos manuscritos de este Marx relativos a sus reflexiones antropológicas, de ¿no? la deducción es pésima, pésima. O sea, está leyendo con el Marco Catero del pensamiento moderno, no está leyendo con Marx Marx. ¿no? Entonces, uh, estamos haciendo esta, esta otra revisión, no No solamente el Howe Manuscript, sino bueno ahora, gracias a, a la edición del Mega de la segunda sección nosotros podemos tener ahora, y lo tenemos en físico, gracias a Dios, este, el manuscrito que Marx estaba preparando para el tomo 2 y el manuscrito que estaba preparando para el tomo 3 y se puede comparar con el de Engels del, dom, del tomo 2 y del tomo 3 y hay puntos claves en los cuales no es Marx pero digamos con eso se ha formado el máximo del siglo XX o sea, ya lo dijo Dussel y lo vuelvo a reiterar, hay Marx todavía para nos acaba de escribir ahora un, un marxista, creo que es argentino decide, dice no Marx, es, hay que leer a Marx que, que solamente en las fiestas, ¿no? <risa> entonces, digamos, ¿no? Que hay, entonces, ¿cómo es el 150? Todo el mundo, ¿no? Que, que nosotros estamos trabajando Marx desde así, el seminario. Nuestro primer seminario del Capital, Capital fue el 2009 en Bolivia. Después el 2010, ¿no? Pues este, que lo dimos aquí en, en, en México dos veces, después en Costa Rica y ahora va a ser este, la quinta vez entonces no, no somos recién llegados, llegados ¿no? No, no estamos improvisando aquí nada, estamos teniendo problemas que ni siquiera, yo me río a veces de las cosas ahí que escriben, o digo, dice Harvey y compañeros pero bueno, son colegas, ¿no? que este, con los cuales, como ya, ya tenemos un trabajo más o menos sostenido, podemos dialogar, enfrentarnos ¿no? Bueno, bueno, siguiendo el viaje que estamos dando aquí, un poco el viaje de retorno, eh, la otra, el otro segmento de preguntas está dirigido al proyecto del de, volumen 3 de la política de la liberación, un volumen que ya diríamos que se está esperando con cierta expectativa, incluso eh, se espera, diríamos que como un acontecimiento que ya lleva algunos años, incluso yo diría que, que de retraso, por decirlo de alguna manera. Eh, Tú has formado parte no solo del de proceso de la elaboración de la política de la liberación, sino también, primero, de los diálogos eh, norte-sur con Apple, los diálogos de interculturalidad eh, promocionados por Fornet Betancourt. También has eh, visto cómo se dio todo el proceso de, de la elaboración de lo que tú llamas la ética amarilla. Entonces, ahora llegamos a la, la, a la política el tomo 1, que trata de revisar nuevamente la historia, el tomo 2, eh, la crítica negativa, entonces ahora en este volumen 3 eh, se trata de ser un poco más propositivo. Eh, bueno, como, como sabes muy bien, es una obra colectiva, ya Dussel no la va a escribir eh, solo, eh, eso implica también un mayor esfuerzo de trabajo colectivo, que como hemos visto en las reuniones preparativas, es muy difícil, eh, diríamos que unificar eh, las diversidades, eh, tanto de contenido como, eh, como de forma. En ese sentido, eh, ¿cómo visualizas el trabajo de este volumen 3 eh, de la política de la liberación? ¿Y qué debemos esperar de ese tan esperado volumen 3 que eh, siempre nos andan preguntando Oye, ¿qué ha pasado con el volumen 3 que, que siempre lo anunciaron y no aparece, no va a salir? y vemos que va a salir, pero hay una, diríamos que una incertidumbre que, que está latente, que solamente diríamos que conocen a las personas que trabajan de cerca con Dussel uh -huh. bueno uh, Ese texto lo conocemos, bueno, el proyecto desde que era manuscrito yo recuerdo en 2004, más o menos, tal vez 2005 Dussel este, me dio el manuscrito, en ese entonces Dussel trabajaba como él siempre trabajaba, es una forma impresionante de, de trabajo digamos a la Marx, ¿no? Escriben cualquier cantidad, tienen una capacidad de, de lectura impresionante que bueno, las nuevas generaciones ya, ya no la tienen, ¿no? Entonces, yo leí el manuscrito y dije, nada, está poderoso, esto hay que... Inmediatamente organizé un seminario en, en Bolivia, y lo expuse. Después de eso, sí, el 2006 creo que fue un diplomado, unos tres meses, más cuatro meses que se hizo en Bolivia, y al cual bueno, también asistió Dussel, ¿no? entonces expusimos completamente el tomo 1. Estaba clarísimo, ¿no? De que este, la modernidad había producido, inclusive una lectura distorsionada, digo, inclusive, de sus propios clásicos. ¿no? Porque en el caso de Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? o sea, cuando uno lee en perspectiva decolonial, el príncipe, no parece un, un texto, digamos, político popular, ¿no? así revolucionario, ¿no? el problema es con qué tipo de categoría se leen los textos, porque los grandes textos quedan como testimonio porque han sido capaces de mostrar argumentativamente grandes crisis, en este caso, digamos, políticas, y le han dado un tipo de... Salida, por decir. Entonces, lo que hace Dussel en este libro es eso: ¿no? es una lectura nueva, digamos, de los clásicos de, de la política en perspectiva liberadora y, y ya, digamos, con esta otra visión de la historia. ¿no? Entonces dije, no pues esto y, y en plena coyuntura de lo que estaba pasando en Bolivia en 2006, el 2000 enero del 2006, este, acababa de llegar Evo al poder, entonces hicimos todo este seminario y en parte, digamos, acompañamos el proceso con esta nueva visión de la política pero ya se veía de que era un texto complejo pero faltaba el texto de la redefinición que es el, el tomo 2 de los conceptos ¿no? y digamos el último gran libro de filosofía del derecho en el de Habermas facticidad y validez Entonces, en parte es un diálogo con ese, con ese libro del cual digamos en mi opinión eh, Habermas en facticidad y validez se elabora las categorías de la política para que funcione la Comunidad Económica Europea. ¿no? Y en parte, bueno, digamos, pero sigue siendo la política de la modernidad, digamos, burguesa en última instancia. ¿no? Entonces había que redefinir los conceptos y eso es lo que, a mi juicio, con bastante éxito hace en el tomo 2 de, de, de la política, muy abstracto, muy abstracto. O sea, el problema eran las bases, por eso es que decide Dussel escribir las 20 tesis como de política, como un, un intento de querer manualizar, digamos ¿no? para llegar a las bases, todo eso, y bueno, yo siempre volvía a Bolivia y exponía el texto y me daba cuenta ¿no? de que necesita siempre de la exposición del especialista, por decir, ¿no? en este caso del filósofo, para poder desenrollar el, el rollo que está contenido en, el, en, las, en, en, la, en, en, en las 20 tesis, y además de que, bueno, las nuevas generaciones ya no tienen la paciencia, digamos, de leer, los grandes textos. ¿no? Antes había la paciencia, ahora ya no, quieren, así como la pastillita, ¿no? Un ratito, tengo dolor de cabeza, en la pastillita, ya no tengo dolor de cabeza. Entonces, que tengo la ignorancia, no tengo el saber que la pastillita, ahora sí tengo el saber. No es así, ¿no? Hay que no solamente saber leer, sino saber discutir, ¿no? Y ahora, digamos, no hay la cultura de la, de la digestión-discusión, ¿no? Que antes nos uníamos en los grupos de estudio, a trabajo, todo eso, para, para discutir y no, no, no. Ya no hay, es más la cultura de, del Reven-Reven, ¿no? que los, los jóvenes se reúnen para el Reven-Reven, ¿no? pero no así para las grandes discusiones. ¿no? Y en eso también tiene que ver mucho este tipo de sentido común que ha producido digamos el modelo neoliberal postmoderno. ¿no? Si es divertido, vale, o sirve. Si no es divertido, no, no, no, no. Y entonces los chavos ya funcionan en esa lógica. no entonces aquí, ¿no? es el compromiso, es el sacrificio, etcétera, etcétera, y después de ello, bueno, el proyecto del de, 3 entonces, y, y ya estábamos no solamente colaborando con Bolivia, sino también con el proceso venezolano, entonces, ahí nos dábamos cuenta, ¿no? bueno, el problema ya no es la crítica del de Estado capitalista, el mercado capitalista, la modernidad, el problema es cómo construimos lo nuevo, y lo que aparece con la idea del socialismo del siglo XXI o del socialismo comunitario o, digamos, las formas de vida o de economía postcapitalista ¿no? ¿Cómo construimos lo nuevo? O sea, el problema ahí es otro o sea, En el caso de este servidor que ha estado, digamos, involucrado en el proceso boliviano la problemática cambia Ser crítico no diré que ahora es secundario, sino que no es lo fundamental. Ahora lo fundamental es ser propositivo. O sea, ¿qué es aquello que sigue ahora? Sí. ¿No? Es construir lo nuevo. Pues. Y esto requiere de otro tipo de política. Y es la especificidad del tomo 3, de la política de la liberación. Entonces, desde el primer momento en el cual se planteó, ya se había publicado el tomo 2, ya había sido premiado, etcétera, etcétera. ¿no? Yo lo que observé es lo siguiente: escribir el tomo 3, otra vez volviendo a la idea con la cual había empezado al principio, ¿no? la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente experimentaba. La especificidad del tomo 3, el contenido del tomo 3 de la política de la liberación, implica que quien está escribiendo el libro esté con su corporalidad puesta, viviendo un proceso de transformación, un proceso de uh, construcción de lo nuevo. Y es lo que no pasa en México, pues. En México también estamos en la crítica, ¿no? Y digamos, no en la crítica en el sentido óptimo de la palabra, porque que la derecha aquí está campeando, ¿no? Entonces, por ese tipo de problemas se ha ido postergando, postergando, y además que, bueno, también está el problema de la corporalidad, material, materialidad, en el sentido de que, bueno, los años ya le pesan a ¿no? Sí. Uh, tiene 80 años, pero no es nomás así, tiene 80 años, ¿no? <risa> Entonces el cuerpo ya no responde como respondía antes. O sea, ya la corporalidad ya no da, ¿no? Por eso siempre les digo yo a los, a, los, a los jóvenes, ¿no? La vitalidad que ustedes tienen ahora, hay que ponerlo a servicio de este tipo de proyectos, porque más adelante el cuerpo ya no funciona como uno cree que funciona la juventud. ¿no? O sea, hay que saber este, a... trabajar, producir, conservar, transformar ese tipo de energía que uno tiene en la juventud para cuando llegue este tipo de situaciones. Digamos, el, el, el momento de remate que sería la temática del tomo 3, ¿no? que es donde esto debiera estar lúcido, la capacidad de trabajo debiera estar en óptimas condiciones, la corporalidad ya no funciona. Entonces, bueno, llega eso, dice Dussel, pues ya, solo ya no puedo. Entonces necesito un equipo. Entonces, bueno, mínimamente el equipo de trabajo este. ¿no? Sí. Entonces, Dussel, como es el autor de todo el proyecto, desarrolla uh, un pequeño esquema, el índice tentativo de los temas que podrían tratar todo eso. Bueno, y bueno. Básicamente, no solamente en el tomo 1, sino también en el tomo 2, Dussel ha hecho una digestión de la discusión que la política contemporánea ha tenido sobre la política. Y por eso ha sido capaz de producir una redefinición de los conceptos. ¿no? Las instituciones políticas, democracia, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya está eso. Entonces, ¿qué debiera presuponer el tomo 3? En, en, en mi opinión, es un poco lo que siempre digo en los cursos que tenemos. Debiera presuponer que todo lo que se ha escrito sobre la política ya está presupuesto. O sea, digamos del pasado, lo que hay que mostrar ahora es el criterio con el cual no solamente sino se puede, sino se debe construir lo nuevo. Esto es que ahora es donde hay que entablar con absoluta claridad lo que significa un mundo de la vida transmoderno y post-occidental. Por ejemplo. Entonces, que, que siempre digo, o sea, nosotros tenemos que estar al tanto de no solamente la geopolítica contemporánea en sentido de colonial, sino tenemos que saber qué es aquello que está, qué tipo de problemas están atravesando los pueblos, las comunidades, las comunas, los obreros, este, los estudiantes, ramas de casa, mujeres, etcétera, etcétera, en el intento de querer construir lo nuevo. ¿No? Todos los días. Ese es es un poco lo que hacía Hegel, ¿no? ¿Cuál es, él decía, cuáles son los maitines del filósofo? Los maitines son las oraciones del de creyente, ¿no? En las, a las cuatro, cinco, seis de la madrugada. Pero pues del filósofo es saber qué es aquello que está pasando. Entonces, todos los días. Y ese es el contenido de lo que uno este, va a pensar. Y es lo que estamos intentando hacer. En la redefinición. Ahora, si eso es se logra de modo exitoso o no, eso se sabrá en el futuro. Ese es el gran desafío. Es, decir, es, es un poco lo que, lo que decía Ernst Bloch. Ernst Bloch dice, no basta con decir que la realidad está en permanente transformación, sino que junto con ello lo que hay que hacer es que la razón sea capaz de ponerse a la altura de ese proceso de transformación. Entonces, ahora no estamos viviendo solamente la crisis de un modelo civil sectorio, sino que ahora estamos viendo la posibilidad de cómo es que podemos construir lo nuevo. Eso es, todos los días se están dando. Entonces, ¿cómo la razón es capaz de ponerse a la altura de esa estructura moviente de la realidad? ¿No? Lo todavía no, lo aún no. Es una ontología de lo que todavía no ha terminado de nacer, pero que están haciendo? Estamos en ese momento histórico, político y coyuntural. Y esta política de la liberación tiene que ser capaz de ponerse a la altura de este gran desafío. Bueno, damos por culminada esta entrevista al doctor Juan José Bautista, donde hemos tocado tres temas fundamentales en todo su pensamiento, lo que es su proyecto transmoderno de colonial, lo que es su lectura de Marx, y en lo último que se está trabajando en un trabajo colectivo, eh, que es la, el volumen 3 de la política de la liberación. Bueno, eso ha sido todo para ese güey. Muchas gracias.